Hola, buenos días, después de 8 horas de viaje en el bus, me sigue doliendo el trasero y la espalda. Son casi las 7 de la mañana y poco a poco el, la luz del sol pega sobre los altos edificios de la ciudad de Tokio. Buenos días, más Soy un ecuatoriano en Japón. Pan, con molde de 100, 100 yenes, canal de 10 yenes. Estoy en la estación de Shinokubo por aquí, por Shinjuku. Y voy a ver a uh, que encuentro por aquí. Voy a darme unas vueltas, voy a ver qué se cuece. Ok, acompáñenme si quieren. Si se atreven, ok. Creo que este es bastante random. Uh, dice, uh, bueno, básicamente es. Un lugar donde se vende música, pero por alguna extraña razón, muy aleatoria y random, tiene un dibujo de una gran banana. Strange Love Records. ¿Mm? He bajado caminando hasta la estación de Shinjuku, que creo que es lo más vívido de por aquí. Ah, ahora, antes estaba en Shinokubo, pero... Cuando se habla de Shinjuku es la estación grande. Al momento de este video, este tipo de juegos están vendiéndose de Gotoku Shin Kiwami. La remasterización de Yuga y Shin para PlayStation 5, Hogwarts Legacy, etc. Oh, no, no, no. Es la versión de Katana en tres dimensiones. Es una caja gigantesca. Es, es enorme. ¿Cuánto costará? Mm, 600 dólares cada uno, ¿eh? ¿no? ¡yapó! Estándar de van. estándar de Aquí dice To To es la versión de capitales y caballeros. Rita. Esta mora, esta versión morada, es la versión que dice aquí. Tojo Jojinto es la versión de comerciantes y bandidos. Esto, no sé cómo se lee en japonés, pero es la versión de comerciantes y bandidos. Ahí también dice Handel van Wagen. Um, esta es la versión... Esto, Tank, shato, exploradores y piratas. Esto, exploradores y piratas. Ah, no... Ne. Y esta es la versión estándar, creo. Pero con algún otro aditivo aquí. Miren, aquí de goloso otra vez voy a comer sweets paradise de nuevo. Ahorita comí tomé bastante arroz, un curry y fideo, pero ya después voy a ir a comer helado y postres que los tengo por atrás. que más? ¡Yay! Se pone el sol y se prenden las luces artificiales. Sin sí, Kura se ve tan mal de noche excepto si te vas por debajo de los puentes esta es la representación de la masculinidad en Asia no solamente en Japón algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en occidente ellos son niños en comparación con los hombres en occidente pero son deseables eso es lo que es. La industria del entretenimiento y los cosméticos hacen que sea deseable para las chicas. No para todos, no, pero... Este es otro ejemplo de masculinidad. Sigue siendo masculino, pero las caritas de ellos siguen siendo muy jóvenes. Nada de barbas, nada... Las caritas son redondas, etc. En las ciudades grandes... Bueno, en Japón en general, pero en las ciudades grandes especialmente se ve... Personas sin hogar, los vagabundos. No, no puedo mostrarles por cuestión de respeto. Um, acaban de ver uno justo a mi izquierda, pero no les voy a mostrar, así no les voy a poner enfrente de la cámara. Um, pero sí, um, sí hay, sí hay este vagabundos en Japón. No son tan notorios o tal vez peligrosos o, o ruidosos. No tienen esa, tal vez esa mala fama de ser alborotosos, tal vez como en otras partes, como en Estados Unidos en, otro, en otros países, pero de haberlos hay. Y es algo de lo que me he dado cuenta estando ya aquí por una segunda vez, porque cuando se viene aquí por primera vez uno se uh, empalaga con todas las luces de neón y el entretenimiento... Pero ya, estando aquí por largo tiempo, uno otra vez empieza a ver los problemas. Y la mendicidad es uno de ellos. De haber, en Japón hay, hay mendigos, hay vagabundos, pero se los obscurece, se los intenta ocultar de la sociedad. No es la imagen que Japón quiere vender hacia el mundo, ¿verdad? y otra vez a un café internet, solo para editar videos. Uy, esto cosa es que está costando dinero. Mm. ¡Oh, ya yeah. es!